Sin duda alguna los efectos tipográficos usando filtros en Adobe Photoshop son infinitos y aquí una muestra de ello. Ya tenemos adelantado nuestra mesa de trabajo y en este momento en el panel de muestras elegiremos un color rojo. En la barra de herramientas seleccionaremos la herramienta de texto y vamos a dar un clic. Tiperemos la letra o la palabra que hemos elegido. Con la herramienta de mover o la herramienta de selección vamos a poner control T y desde una esquina shift clic y arrastrar para agrandarlo. Una vez agrandado, pues, en el panel de control, en la parte superior, lo voy a centrar a este texto que está aquí. Ahora voy a extraer el panel de capas para darme cuenta que son dos capas las que tengo aquí presentes. Y en este momento estoy presionando la tecla de control, la tecla de comando, clic, control, clic, para activar la selección. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de irme al menú selección y guardar la selección, dando clic en OK. Esto me ha generado un canal alfa que lo utilizaremos más adelante. En este momento voy a remitirme al panel de efectos o estilos de capa y voy a elegir Gradient Overline. Aquí en las degradados ya vienen algunos precocidos, simplemente vamos a elegir este que me ha gustado muchísimo, dando clic en OK. En este momento voy a acoplar las capas, simplemente presionando Control-E o combinar hacia abajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de colocar un filtro. Antes de colocar el filtro voy a deseleccionar y ahora me voy a Filtro estilizar, extrusión estuve probando con unos valores realmente interesantes y me ha gustado muchísimo el tipo pirámide, tamaño 30, a 60 y simplemente clic en ok para generar este efecto ahora voy a crear una nueva capa, ¿te acuerdas que guardamos la selección? pues simplemente nos vamos al panel de canales, damos clic en alfa 1 y ahí tenemos la selección guardada, ¿cómo la activamos? igual, presionando la tecla de control, clic Ahora me voy a RGB, no te olvides, tienes que irte al panel de capas en la capa 2 y elegiremos el degradado, cualquiera de los que están ahí. A mí me ha gustado muchísimo este que está aquí y puedes regarlo de arriba hacia abajo presionando la tecla de Shift o utilizando cualquiera de los degradados que están ahí presentes. Simplemente me he valido con este que está aquí, me ha gustado muchísimo. Ahora voy a convertir en un filtro inteligente esta capa y la sugerencia de Adobe es convertir... Estas capas, si vas a aplicar filtros, convertirlas en un filtro inteligente dando clic en OK. Voy a deseleccionar esto que está aquí, que ya, ya no lo necesito. Si te fijas muy bien en la capa que está ahí, esas son muy buenas noticias. En este momento voy a colocar un desenfoque gaussiano, por ejemplo, a 3 píxeles, dando clic en OK. Mira la ventaja de trabajar con un filtro inteligente, que me ha generado una máscara de capa. Si quiero modificar los valores, digamos que esto no me gustó, pues simplemente vas a dar doble clic en el filtro y ahora lo puedes editar de nuevo. Voy a colocar un valor de 7 para desenfocarlo un poco más dando clic en OK. Y para rematarlo, te recomiendo siempre que pruebes con un modo de fusión. Y el modo de fusión que a mí me ha gustado muchísimo se llama Hard Light o creo que en español es Luz Intensa. Mira, no fue complicado.